Hay muchas formas de hacer una escena de acción. Fuck. Las hay muy caóticas y otras más legibles. Bueno o mala dependerá si consigue lo que se propone utilizando las herramientas que nos da el cine. En este vídeo utilizaré una escena de Everything Everywhere or At Once para ver cómo se usa el guión, la escenografía, las actuaciones, la dirección de foto y montaje. ¿Crees que utilizará todos sus elementos perfectamente? Vamos a descubrirlo. Empecemos por el guión. Antes de escribir una escena de acción, tenemos que preguntarnos cuál es el propósito de la misma. La escena que he escogido es la primera pelea de la película. Su propósito es demostrar a Evelyn una de las funciones de los auriculares que le llevan a otras vidas. Junto a esto, también hay que escoger el tono de la escena, que tira mucho hacia la comedia. Por lo tanto, lo demás se impregnará de ello y ya veremos más adelante cómo de importante es para el resto de decisiones. También debemos de saber un poco del contexto. Evelyn Wang y Waymond Wang son un matrimonio que tienen una lavandería. Están en la agencia tributaria para solucionar ciertos problemas monetarios. En el ascensor de camino a la cita, Waymond empieza a actuar raro y contarle a Evelyn cosas sobre mundos paralelos y que corre un gran peligro. A partir de ahí, Evelyn empieza a experimentar cosas extrañas. Por una confusión, Evelyn pega a otro personaje y llaman a seguridad. Ya sabes lo necesario para poder continuar con la escena. Cada personaje tiene su función en la película y por consiguiente en cada escena. También, cada personaje tiene sus propios objetivos en cada momento. Para Evelyn es intentar entender lo que está pasando mientras huye de ahí. Para Waymon, proteger a Evelyn. Y los de seguridad, que los trataré como un solo bloque, detenerlos. Ahora que sabemos el propósito de la escena y los objetivos de los personajes, necesitamos saber cuál es el conflicto. Como la mayoría de ellos viene por objetivos opuestos, los guardias de seguridad contra Waymond y Evelyn. Otro conflicto que se va dando a lo largo de la escena es que estos mismos guardias tienen pistolas y Waymond tiene que apañárselas para que no las utilicen. Estos conflictos son lo que va a dar tensión y suspense a la escena. Habitualmente nos tiene que intrigar y hacernos preguntar si lo va a conseguir o... ¿Cómo lo va a conseguir? En este caso, la pelea nos introduce acciones que tendrán sentido más adelante. Como por ejemplo, masticar chicle. Después descubriremos que esto lo hace para ganar habilidades que tiene otro Waitmon en otro universo. Pero todavía no sabemos eso. Así que parte de la intriga viene de cómo Evelyn intenta entender la situación. Una vez tenemos el propósito, contexto, objetivos y conflicto, podemos centrarnos en la coreografía y escenografía. Son cosas distintas, pero que van de la mano. Una de las cosas a tener en cuenta es... ¿Dónde pasa? El espacio donde pelearán es importante para saber cómo aprovecharlo al máximo. En este caso, unas oficinas. ¿Qué puede haber en unas oficinas? Es importante preguntarnos eso para hacer que los personajes puedan aprovechar el espacio al máximo. En este caso han decidido usar las piedras de una pecera como arma. En el momento que ya hemos decidido el espacio y definido los objetivos, hay que preguntarse cuántos son. En este caso, cinco personajes. ¿Cuatro? contra uno. Repasemos. Tenemos el chicle, las pistolas y las piedras. Ya podemos definir qué tipo de acción queremos. Como he dicho antes, se busca un tono cómico. Por lo tanto, dentro del combate se introducirán gags para aliviar un poco la intensidad del mismo. Queremos entender los gags. La acción tiene que ser comprensible. Por lo tanto, no nos tenemos que olvidar de saber dónde están los personajes en cada momento y ver dónde posicionarlos para que tenga sentido. Si os acordáis, el objetivo de Waymon es proteger a Evelyn. Por lo tanto, tiene sentido que en uno de los breaks de la acción se ponga entre ella y los guardias, para asegurarse de que está a salvo. Vayamos con la dirección de fotografía. La cámara es nuestro gran aliado para guiar la vista del espectador, es nuestro lienzo y por lo tanto hay que saber cómo utilizarla a nuestro favor. Primero con los tipos de composiciones y planos. Para antes de la pelea se utilizan planos medios, primeros planos, algún general y escorzos, acercándonos cada vez más conforme la tensión va incrementando, hasta llegar a ese primer plano que se transforma en un plano medio-largo acentuar que algo ha sucedido cuando ha comido el chicle, incluso se acentúa el doble cambiando el propio formato de la película, pasa de 1.85.1 a un panorámico 2.35.1, fijaos en las barras de arriba y abajo, se utilizan algunos detalles a cámara lenta para dar importancia a pequeñas acciones que de otra forma perderían el peso, todo relacionado con su riñonera, la cual juega un punto decisivo en el combate. Los planos más amplios se utilizan para dejar claro dónde está todo el mundo en cada momento y ver movimientos más complejos de forma clara. Una vez sabemos los tipos de plano, veamos si necesitamos movimientos de cámara o no. Los Daniels mueven la cámara para acentuar momentos y objetos. Al principio de la escena, cuando aparecen los guardias, supone un obstáculo en el guión que impide a los protagonistas avanzar. Y esto está demostrado con un movimiento de cámara circular que termina por atraparles entre la espalda de los guardias. Cuando Waymon toma el chicle, la forma de pasar de un primerísimo primer plano a un plano medio-largo es con un movimiento de cámara que combina un dole-out, un tilt y un travelling vertical, muy posiblemente hecho con una grúa. Hay dos momentos en los que quiere destacar la pistola con el movimiento. Uno es un plano en el que vemos tanto la pistola en primer término como Waymon en el segundo, acentuando con un zoom-in a Waymon mirándola. Esto le da un motivo para avanzarse y pelear. Y el otro momento también tiene que ver con miradas. Uno de los guardias se fija en la pistola y la cámara rota para mostrar cómo Waymond también se fija en ella. El resto de movimientos es siguiendo la acción que sucede en pantalla, ya sean los actores u objetos. Para terminar con el departamento de fotografía, hablemos de luces. Como ya he dicho un par de veces, el tono es cómico. Esto, combinado con el espacio que tiene muchas luces encendidas por todas partes, fuerzan al director de foto a iluminarles para que hayan pocas sombras y sus rostros y movimientos sean perfectamente visibles. Ya habrá otros momentos en la película para hacer iluminaciones más oscuras o bonitas. Si la cámara es nuestro lienzo, el sonido es nuestro instrumento. <risa> Puede darnos el tono que queremos o estropearlo. Por eso hay que usarlo de forma inteligente. En el cine todo tiene el potencial de tener sonido. Gracias al avance tecnológico hemos podido hacer hasta que movimientos que no deberían hacer ruido lo haga. También podemos hacer que un golpe parezca más doloroso o incluso más cómico. Mira estos ejemplos sin sonido y con sonido. Tengo otro vídeo hablando más en profundidad del sonido en el cine. Puedes ver el link que dejo en la descripción. La música es un tema delicado, porque si no es la correcta puede llegar a desentonar por completo. Aquí está muy bien jugada generando suspense cuando hay que hacerlo y remarcando momentos y movimientos. Otro elemento son los actores. Aparte de aprenderse la coreografía, han de actuar acorde a lo que se quiera conseguir. Si no, corren el riesgo de estropear la escena, como la música. Para dirigirles, te tienes que preguntar ¿qué tono quiero conseguir? En este caso, tenemos una escena de acción en tono cómico. La comedia se puede conseguir de muchas formas. En este caso, los movimientos de los actores son exagerados pero no sobreactuados. Conseguir ese tono es muy difícil. Para que me entiendas, imagina que tienes que mantener presionado un film de burbujas procurando no hacer fuerza como para que exploten. Lo fácil sería petarlas y ya. Pero perdería completamente la gracia del ejercicio. Lo fácil es sobreactuar, pero entonces la escena podría convertirse en una mala escena por muy bien que esté todo lo demás. Hay que volver un poco al guión. Evelyn todavía no sabe lo que está pasando. Está intentando entender. Por lo tanto, la tenemos que ver preocupada. Waymon, por el otro lado, se tiene que notar seguro de sí mismo. Al final, es él quien tiene la sartén por el mango. Los guardias, por otro lado, son los que más tienen que demostrar aquí su rango actual. En un muy corto periodo de tiempo, tienen que pasar por guardias cansados de su trabajo, dando órdenes monótonas que han repetido mil veces, tienen que mostrar dolor, sorpresa, Intentar entender lo que sucede, furia, miedo... Y todo esto dentro del tono que quieren conseguir. Que me haya centrado en el guardia no quiere decir que los otros dos lo tengan fácil. Ellos aparecerán muchas más veces en la película. Por lo tanto, es normal que sus estados se mantengan mucho más tiempo durante una escena. Además, que todo va al propósito de la escena. Estos guardias creían que iba a hacer una detención normal, pero no están lidiando con personas normales, precisamente. Por último, quiero hablar del montaje no me voy a detener mucho. Suelo decir que va acorde con la acción en pantalla y en guión. En los momentos donde premia la expectación y el suspense, los planos duran más, mientras que cuando luchan, los planos duran menos, haciendo que haya una sensación de ritmo en la escena, que te mantiene alerta, como cuando en una canción se juega con el ruido o los silencios. Ahora ya sabes cómo puedes utilizar el guión, la escenografía, las actuaciones, la dirección de foto y el montaje para rodar una escena de acción. Podría explayarme mucho más en cada faceta, pero he preferido ser conciso. De hecho, permíteme señalar una pequeña cosa. Mirad estos dos planos. ¿Os habéis dado cuenta? La cuerda pasa de estar en el pie del guardia de seguridad a no estarlo. Esto es un pequeño truco que se utiliza en el montaje para darle más fuerza al golpe y que se pueda entender lo que pasa en pantalla. Como el movimiento es tan rápido, es difícil darse cuenta. ¿Sabes en qué otros momentos de la pelea pasa esto? ¿Por qué no me lo dices en la caja de comentarios? Y ya que estás ahí abajo, puedes suscribirte y enviarle este vídeo a alguien que le pueda interesar ver cómo se rueda una escena de acción.